Es incuestionable el aporte de las tecnologías digitales al campo de la comunicación en la escuela. Con acceso a un dispositivo a Internet, las distancias se acortan, las opciones de interacción se diversifican y los canales de comunicación se amplían. Es común trasladar actividades educativas al entorno digital. De manera que los estudiantes o padres de familia pueden continuar la conversación inconclusa que dio inicio en el aula o afuera de la escuela. Sin embargo, no todo lo que deriva del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en el contexto escolar es positivo. Los problemas sociales que se dan en el establecimiento escolar se pueden replicar en el entorno virtual y en algunos casos incluso potenciarse. Conductas agresivas, tramposas o excesos son ejemplos de los problemas que se pueden suscitar en el entorno virtual cuando el uso de Internet, redes sociales, mensajeros instantáneos y el teléfono inteligente no es bien encausado o incluso es utilizado para hacer el mal. Pero, ¿quién orienta a los nuevos usuarios de tecnología digital a protegerse, a actuar bien y a moderarse en sus usos tecnológicos? Seamos los docentes de todos los niveles educativos, los que orientemos a los ciudadanos digitales a no usar el teléfono en el cine, por ejemplo, a respetar el derecho de autor de obras que circulan en el entorno digital o a frenar acciones de acoso en redes sociales. Colegas, seamos el vehículo de cambio de este mundo digital. Sumemos la asignatura de ciudadanía digital a nuestros planes de estudios. La invitación al curso abierto, masivo y en línea. Saberes digitales para docentes nivel 2 está hecha. Ingrese a la plataforma educativa México X, revise los materiales que incluimos y resuelve el proyecto informático que hemos diseñado para usted.